Con una entrevista que va a estar bien caliente A propósito sí. del llamado a huelga Para mañana miércoles 7 de agosto Vamos inmediatamente a presentarles a ustedes A eh, ra, eh, Raúl Monegro, Mon Mon vocero del Falpo Acá en San Francisco de Macorís Quien nos hablará de todas las incidencias De la manifestación de mañana Buenos días Raúl Raúl, buen día, buenos días, gracias buen por día, el día a todo el público que Raúl, está ahí en el día de hoy El programa tenía presentamos al inicio un sondeo. Salieron a las calles nuestros reporteros a preguntarle a la gente y pude percibir que hay una el no, el no de acuerdo sobrepasó el sí. ¿Podría esto entenderse que hay una mayoría en contra? de que se paralice por múltiples razones. Daban que el chiripero, motoconchero, que gente en la calle y otros que hablaban con mucha certeza de que era necesario el paro. Mira, eh, Francis, Carolina, eh, nosotros a, a esos sondeos que se hacen, que no son encuestas, nosotros no le damos mucha, eh, diríamos nosotros, mucho espacio porque... Son encuestas, lo primero es que hay que buscar los lugares que se hacen, porque tú puedes coger un lugar donde está cerca una oficina pública o, y eso no te va a favorecer. O sea, científicamente no tiene ninguna validez. Ahora, nosotros estamos prácticamente a menos de 24 horas para que se, se realice el movimiento huelgario. Y los eh, sondeos que hemos hecho nosotros en los sectores, cara a cara... En, los, en el centro de la ciudad, en la urbanización, en las comunidades rurales, este, que hay eh, una mayoría aplastante, aplastante de este pueblo que va a apoyar el movimiento huegario Y mañana, San Francisco de Macorís, como lo ha hecho en otras ocasiones, se va a parar eh, prácticamente eh, todo, todas sus labores eh, para decirle a ese gobierno de gente que no tiene sentimiento humano, diríamos nosotros, porque abandonar un pueblo a la interpedia, tener un pueblo sin una plaza de la cultura, con la importancia que tiene, tener un pueblo sin un sistema cloacal, un puente que lo declararon de Ugamba y hace una semana vienen a tratar de engañar de nuevo eh, a, a esos moradores eh, de que, a que lo van a construir. ¿Dónde está la licitación? ¿Dónde está la compañía que le adjudicaron eso? ¿En qué parte del presupuesto nacional, si tú revisas, está esa obra? O sea, hay que ser sincero, hay que ser eh, honesto a la hora de querer engañar a un pueblo o de querer gobernar un pueblo con mentiras. En ese sentido, este pueblo está decidido a que eh, en las calles movilizados, con actividades como la de la, la huelga que se inicia a las 6 de la mañana, arrancarle esa demanda a ese gobierno indolente, de corrupto y que protege a esos corruptos con la impunidad. Si el dinero que se llevaran en la corrupción se invirtiera en la República Dominicana, nosotros estaríamos a nivel de desarrollo quizá de Francia, de Estados Unidos y de esa grandes es naciones. mucho entonces. Raúl. <risa> Raúl. tenemos a doña Felicia a, a, para, continuar la, para continuar la entrevista, un cafecito, ¿Quiero... como este es el café caliente. Buenos días, buen día. Que a Raúl le va bien Gracias. con un tecesito. Gracias. Eh, Raúl, <risa> me gustaría y hacía cuando hablábamos respecto al tema tempranito, Muchísimas gracias. Eh, en referencia a ese apoyo masivo que siempre, bueno, eh, generalmente ustedes entienden que tiene de la ciudadanía y, y básicamente el comercio, hemos visto casos de empresas, pequeños negocios que tú sabes que viven del día a día, que el día que no producen esto le, le causa un hueco para cerrar a fin de mes. Las personas que no estén, o no necesariamente que no estén de acuerdo, pero que quieran abrir sus negocios, y, y hemos visto que algunos han sido amedrentados, conozco de manera directa eh, ciudadanos que han sido amedrentados, ¿qué garantía, vamos a decir, les pueden ofrecer ustedes? ¿O, o por qué ir como han ido y, y le bajan los gays del negocio? Esto creo que no es apoyo, sino más bien represión pod podría ser. ¿Qué nos puede decir? Mira, primero... Eh Permíteme contrariarte sí, sí, en, no, claro. en, en algunas eh, cosas que, o sea, en la pregunta. Sí. Nosotros nos caracterizamos por ser respetuosos de los derechos de cada quien. Nosotros nunca mm, vamos a estar de acuerdo con que nadie a la fuerza, obligado, apoye un movimiento huelgario, cualquier actividad que nosotros convoquemos. Claro. Y los comerciantes pueden pueden ser testimonios, los empresarios, incluso nosotros tenemos buenas relaciones con los que nunca han estado de acuerdo con una huelga, los que salen públicamente a, a oponerse <coughs> y a decir barbaridades, tenemos unas relaciones primarias de amistad y mantenemos la comunicación. Ahora bien, este pueblo tiene muchos enemigos, este movimiento social tiene muchos enemigos, Puede ser que alguna persona con su mala intención pueda eh, hacer eso o llamar a un comerciante y llamar, mira, para que ese comerciante se ponga en contra de este pueblo, en contra de este movimiento eh, que nosotros dirigimos. Okay. Ahora bien, si eso sucediera, el movimiento social y popular, ningún grupo social de San Francisco Macorís del país, es el que tiene que garantizar la seguridad, el que tiene que garantizar el orden público. La policía está ahí para eso y la policía debe prevenir acciones, pero también debe enfrentar acciones. Nosotros creemos, creemos que es sospechoso que para esto cuando hay huelga siempre se dicen muchísimas cosas, se, ha, se hace muchísimas cosas y la policía, ¿dónde está? El movimiento social no tiene, no es el que tiene que garantizar la seguridad, Carolina, es la policía, ese estado de, de, de este, el Estado dominicano que debe hacer una labor de inteligencia y de prevención a la vez. ¿Tú y no en, lo hace. ¿Tú entiendes que es que, por ejemplo, esos casos cuando eh, van a un negocio que hacen que cierre o como han roto cristales es para dañar el movimiento? Mira, eh, la imagen. Mira, mira. Esa es más o menos eh, la partecita que quiero. Ese ese tema de que rompen cristales, de que van a los comercios, eso está en la mente de, de aquellos que no quieren que el pueblo luche, que han estado viviendo de la corrupción del mismo pueblo, estafándolos, robándoles, eh, llevándose los recursos, y se inventan. Los medios están aquí, ahí, aquí hay un sinnúmero de programas, de medios, pero yo nunca veo eso... Esos cristales rotos. Nunca veo esos comercios. Yo, a mí yo he visto, yo conozco, tengo amigos cerca Mira, sí, Raúl, pasado, sí. aquí tiene su amigo. ¿Y por qué esos amigos no van a la, a la prensa y se me rompí el cristal? No, que le han ido a cerrar. Eh, sí, no, no pero es mentira, eso. Hay, no que hay que ver la tendencia política de esos amigos no, tuyos. No, o o dónde han ido no. a cerrarlo. Porque bueno. cuando aquí hay huelga, yo veo que militarizan la parte céntrica y dejan los barrios, como son los hijos de Machepa que hagan y deshagan, que les roben, que lo atraquen, que lo maten, porque le, ellos, eh, como corruptos al fin, quieren proteger eh, a esos grandes millonarios, no, siquiera, no en, en todos los comercios, sino esos que reciben esos comercios, que reciben subsidios de, de este pueblo, comercios que le venden y no, le, no tienen los precios eh, más baratos que otros, reciben subsidios, otros reciben exoneraciones, para traer lo que, lo que mercancía, otros le dan el gasol, el combustible, y eso, esos son los que siempre viven hablando, los que siempre viven diciendo que lo están amenazando. Que viven denostando el movimiento. Denostando no, y viven de este, de, viven de... De este pueblo, sí. porque le, le da, le, el pueblo les compra, Mira, pero les compra con un producto exonerado, que no le cobran impuestos en las aduanas, pero también le dan el combustible. Y en algún tele... momento, Francis, déjame uh -huh. decirte, sí. en algún momento nosotros lo vamos a denunciar. Con nombres y apellidos Muy bien. Esos, se debe esos Que han vivido este pueblo y se oponen Siempre a la lucha de este pueblo Mira, Eduardo Hernández Dice de Jobo Bonito Buenos días, buenos días a todos y, y todas Me gustaría que le pregunten a Raúl Monegro Por qué no mete en su protesta Las demandas de este pueblo En contra del ayuntamiento municipal Que por qué nunca ha podido Hacerlo ni ponerlo En, en, el, en el complejo De demanda en el... Bueno, pliego, será. Pliego, el pliego de demanda. No hay situaciones en San Francisco. le ha faltado que... claro. El asfaltado de los sectores populares, de, las, de los barrios, de las organizaciones, ¿a quién le corresponde? ¿De quién es la demanda? De nosotros... <risa> de, no, ¿a qué institución del Estado le pertenece? Le pertenece al ayuntamiento y esa es una demanda que nosotros le estamos en, enarbolando y la hemos luchado y la hemos... Eh, eh, cacareado, como dice Y ese... hemos estado en eso Pero la gente se empecina decir, se... Porque mucha gente de eso que salen hablando Fueron parte de la corrupción de Félix Rodríguez y la tetica se le, se le... Tengo que hacer esta pregunta. No, no, le, no es nada. Se le y le tira la se cuava hacía, al otro. ¿Por qué se hacían más huelga? Y me corrige, porque parece que estamos acá para aclarar. Cuando, cuando, cuando la gestión de Félix y ahora en la gestión del de alcalde Alex... Porque Félix era un ladrón. Ya hay menos problemas. Era por ladrón que se hacían por las huelgas. Por ladrón, saludas. porque el dinero del pueblo se lo llevaba un grupito, unas camarillas. Y eso... La razón la tiene en esas dos sentencias que tiene o que pesa sobre él, y que en los próximos meses habrá otra sentencia ya definitiva en la Corte de Apelación, en la, en la, corte, en la, la, en la Suprema, en la Suprema Corte. Entonces, en esa ocasión, este pueblo estaba abandonado, este pueblo no, no se le construía de parte del ayuntamiento, no se hacía nada, y el dinero se se lo cogían ellos. Entonces, esa es la razón. No es que yo me lo inventé. Fue la Cámara de Cuentas que hizo una auditoría que es el organismo eh, facultado por la constitución para auditar y determinó que se robaron no más de 400 millones. No he millones. visto en, en ustedes <risa> la. No he visto en ustedes la reclamo de la circunvalación. En un momento lo hicieron. Mira, ¿A qué Francis. Se debe? Eh, ¿Está parado eso? Sí, sí, mira, esa es una obra... Y, y fundamental ese, para, para gestionar eso. Sí, eh, nosotros eh, eh, hicimos con ingenieros y especialistas en, en esa área, hicimos un estudio, incluso antes de, de que se anunciara la construcción, y vimos que no era una prioridad por el momento. ¿Por qué esa razón? Por la razón de que... Todo el que va para esa zona, Samaná, La terrena, se va por allá de la capital. Pero los que transit, pueden transitar más son los que viven en Pimentel, Castillo, eh, esa zona de, de la no, provincia. Si va a Santiago sí, no puede ir a la sí, capital. Sí, pero ¿qué harían si ellos? Si vienen de Santiago. La, sí, ellos, vienen, ellos, ellos, que ellos vienen por aquí, por esta pista. No van a coger para allá, por, por esa carretera que se construya ¿Para qué? porque por ahí tendrían que pagar peaje y les sería mareo Ellos siguen directo. Entonces, eh, nos dicen que el flujo vehicular o de gente transitando va a ser muy mínimo. El que va para Sánchez, el que va para Samaná, el que va para La Terrena, coge la, la, auto, la autopista. Tienen que y, reformular. Que ten, el sí. que vive en Monao, no va a la capital. Sí, coge por pero aquí. mira. El que vive mira. en Santiago, La Vega, Moca, Pimentel, eh, y la zona noroeste. Sí, pero déjame decirte. No, y mira, déjame. los domingos por aquí cruzan cantidades sí. de, de autobuses en viaje hacia, hacia Nagua. Sí, pero eso es los domingos, Francis. Eso es los domingos. No, y los lo transportes de, de mercancía. Sí, pero déjame, todo, decirte, déjame por aquí. decirte. Bueno, eso depende hacia dónde vaya. Y el, el, el, eso no puede ser una prioridad porque es que no se va a transitar. De Bonao no viene nadie para acá. ¿Cómo que no, a diario hay gente de Bonao aquí muy, muy, pero vienen directo no van a coger para allá ya para Uy. salir por ahí lo que de Bonao es raro ni siquiera hay transporte de Bonao a Nagua de, de Santiago de Santiago a la a, a, a, a Nagua hay una no de Santiago a Nagua de Samaná a Santiago hay un transporte que viaja dos veces al día porque no hay ese flujo tan tan no frecuente flujo. Hacia, hacia pero el ciudad. asunto está no solamente por el, el, el ciudadano de, circulante, sí. es que nosotros aquí, nosotros aquí, estamos atestados de ver. Sí, pero eh, según, Mira, los estudios tú que tenemos, aquí, según los estudios que tenemos, uh -huh. eso no va a descongestionar el tránsito, porque el tránsito es local, el tránsito que congestiona uh -huh. es local, no es ese transporte que entra o ese flujo de, de otras ciudades que viene aquí, porque de aquí aquí vienen a buscar cosas, Castillo, Pimentel, La Guarana, o sea que... Raúl. Y, y, a, y a San Francisco de Macorís específicamente, no es de la capital que viene, ni tiene ese, tran, ese fluido de tránsito. Yo que, difiero del de, bueno, de, de bueno, de estudio de ustedes. Además, además, déjame decirte, a veces, y está comprobado en el mundo entero, que las ciudades donde donde hay más congestión, no es que, que son buenas las congestiones vehiculares y, y, y, y los tapones, pero la economía mejora y es mejor, eh, o sea, eh, hay un flujo más en la economía de los ciudadanos. No estamos en desacuerdo con la carretera, con, esa, con la circunvalación, pero entendemos que hay prioridades ni nos oponemos a que la construyan Bueno, esa está en el presupuesto y está visitada. Vamos a sí, volver al plano eh, Ya, hay que ya eh, tenemos aclarado sí. que el Falvo propiamente entiende que no es tan beneficioso Que no resolvería el problema del no tránsito es que, que no es una prioridad no, en, en el momento En el momento, para San Francisco por los estudios que ustedes han hecho Ya pues, yéndonos al, al movimiento para mañana, al paro ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Qué continúa? Y me gustaría también que toquemos el llamado eh, para la semana que viene. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Decía un amigo televidente, es una feria de, de huelgas que tenemos, un inicio de año escolar y todo lo que involucra. Dos preguntitas te hago. Eh, ¿Qué ha pasado que no pudieron, vamos a decir, unificar un solo día estas dos manifestaciones y las expectativas de ustedes? Bueno, en primer lugar, son llamados diferentes, se hicieron en fechas diferentes. El llamado del 7 se hizo y, y condiciones diferentes. Nosotros eh, tenemos un llamado local. Ya eh, el otro llamado es eh, a nivel regional. Eh, la demanda de nosotros son locales y fue fruto de una gran asamblea donde estuvieron diferentes sectores de la vida franco-macorizana y nos pusimos de acuerdo en esa asamblea Hicimos el llamado para el día 7, viendo la situación de abandono y de indiferencia que tienen las autoridades del gobierno. Raúl, ¿hay otras comunidades que, que apoyan el, el movimiento? Comunidades... Eh, eh, aledañas. Fuera de San Francisco. Claro, claro. O que me estaban mandando un mensaje y no teníamos... Francis, Tenares respalda la huelga. Y tal vez se refieren a la... A las regionales. Eh, eh, o sea, pero eh, pudieron ustedes. Bueno, <risa> lo interpretó. Bueno, bueno, ahí está. Es que, Yo te voy a decir algo. Porque es que, o sea, eh, discúlpame, Raúl, pero es que dos huelgas consecutivas, aunque sean diferentes condiciones y lo que me Carolina, vas a decir. El robo es sistemático. Todos los días roban los lo políticos <risa> corruptos. ¿Tú crees que van a dejar sí, de robar? No, sí, tienen que dejar de robar porque <risa> ellos no están para eso. Y en algún momento. Esos ladrones corruptos del PLD deben pagar por su culpa. Aquí a diario se suben los artículos de primera necesidad. Todas las semanas suben la gasolina. Y eso es justo. Claro que Y no. este pueblo, este pueblo o este país, tiene condiciones no para dos huelgas en menos de una semana, para una guerra todos los días, Así por la, la misma situación, por la brecha entre ricos y pobres que sí. ellos han producido, por el saqueo sistemáticamente, que le tienen a este pueblo, haciendo de este país una fábrica de miseria, de pobreza, de desesperación, de corrupción, de, de impunidad, sí, de, de inseguridad, de abuso, de, de maltrato, como ese que está, la, que está en la, la circulación, la, está, la está hay videos circulando. de Eso es a diario, eso no es en, en Villavázquez, eso es a diario en todos los sectores. Todo el mundo en este país conoce, claro. conoce dónde están los puntos, Las expectativas. todo el mundo, menos la policía, y lo protegen, y van dos esquinas antes esperando que esos craqueros, que esas víctimas, que esos enfermos, salgan del punto para ellos llevarse, para decir que están trabajando, Las expectativas, y nadie dice nada, entonces no hay, no hay condiciones, no hay motivo para huelga. Para robar sí y para Pero todo Pero podría justificar si tendría, sería más contundente. Raúl. La estamos justificando en la demanda no, y eh, en la situación o que sea, vive Pero Los movimientos, Se, se más garantiza la, la tranquilidad si de la, la sociedad. Será contundente. El pueblo está en huelga. El pueblo está en huelga. Está en huelga. <risa> Las expectativas, ¿qué esperan? Que una van a hacer. una huelga producida por la corrupción y la economía que vive prácticamente todos los días está en huelga, no hay circulante, no hay dinero, no hay trabajo, no hay, no hay nada. Este es un país que se lo está, eh. se bueno, está cayendo. ¿Qué, a ¿qué pedazos? van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer luego de mañana de las autoridades? ¿Qué esperan ustedes? No han, no han tenido ningún contacto, las autoridades no le han llamado. Ya es prácticamente eminente la huelga del día de mañana. Y qué vamos a hacer, fino. qué va a hacer este pueblo? Seguir luchando, como lo ha venido haciendo por mucho bueno, tiempo. Okay. Pues gracias Muchísimas Raúl Monegro. Gracias, negro. gracias Raúl. Con a ustedes. <risas> Y la tranquilidad y la paz del pueblo franco macorizano, ¿ustedes la garantizan? La, la, la, la, la tienen que policía. garantizar las autoridades ah, bueno. que, no, que, que, no, que han abandonado este pueblo y producen todo lo que se da. Bueno, gracias Raúl. Ya saben, mañana hay un paro municipal. Esperamos que haya paz y tranquilidad y que las autoridades puedan llegar a un acuerdo con la, el movimiento y paralizar esto. Vamos a la pausa y retornamos con todo el contenido que nos queda.